La Universidad Autónoma de Chiapas, preocupada por cumplir con su función sustantiva de trasladar un conocimiento efectivo a la sociedad, se mantiene constantemente en la búsqueda de las mejores herramientas y tecnología para que sus alumnos puedan realizar un aprendizaje significativo y de esta manera impactar en la transformación de la sociedad. La carrera de sistemas computacionales en la Facultad de Contaduría se ha abocado a la búsqueda de más y mejores herramientas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la materia de inteligencia artificial, la adquisición de tecnología de punta ha permitido tener mejoras significativas en la formación de los jóvenes. En, en los años 20, eh, Karel Capek, que era un escritor de obras, presenta una obra de teatro llamada Los Robots Universales de Rossum, donde se, precisamente se aborda el tema de, eh, de robot, el concepto de robot. En, en esta obra, él eh, presenta una crítica a, la, a lo que el siglo XIX había sido la, la industrialización. Sabemos que en el siglo XIX ocurrió la revolución industrial. Entonces, él, como una crítica a esa maquinación que hubo, o maquinización que hubo en el, en el siglo XIX, eh, lanza esta obra. De allí el concepto de eh, robota, es el concepto en, en, en checo, eh, se traduce al inglés como, como robot, y que significa siervo, esclavo o realizar trabajos forzados. ¿no? La, la idea de, de realizar trabajos forzados. Sin embargo, ya hay una definición para el concepto de robots de la Asociación Americana de Robótica, que dice que un robot es una máquina o un dispositivo que puede ser multifuncional, programable, que puede estar fijo o puede moverse y que sirve para realizar diferentes, eh, diferentes tareas. Eh, la robótica es un área del conocimiento que se dedica al estudio, eh, al desarrollo, a la creación a, inclusive al uso de máquinas llamadas eh, robots, que a través de, de ciertos programas puede realizar eh, ciertas tareas. La inteligencia artificial es un área del conocimiento que se dedica a buscar formas en cómo las máquinas eh, pueden tener algunas características eh, que normalmente son propias de los seres inteligentes. ¿Qué características? Por ejemplo, el tomar decisiones, el resolver problemas, el aprender, el razonar, etc. O sea, eh, estas diferentes características que tenemos los seres humanos y los animales, pues a partir del desarrollo de la inteligencia artificial en 1956, en la reunión del Colegio de Dartmouth, eh, allí se plantean las bases y, y el nacimiento de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se relaciona la inteligencia artificial con la robótica? Bueno, la inteligencia artificial eh, busca eh, cómo crear inteligencia en las máquinas. Y la robótica lo que busca es crear máquinas eh, que realicen tareas. Entonces, eh, si la robótica se apoya en la inteligencia artificial, eh, va a lograr máquinas pues, que sean inteligentes o máquinas que tengan características de inteligencia. Entonces... Eh, más o menos en el año 2002 se empieza a impartir el curso de Inteligencia Artificial y en la revisión de los, del programa de estudios del, del curso, en las revisiones que se, se hicieron en su momento, bueno, se sugiere agregar eh, una unidad que contenga el tema de robótica. Entonces, hemos, nos hemos dedicado durante todo este tiempo a eh, trabajar la robótica desde un punto de vista didáctico, como apoyo al estudiante de sistemas computacionales en un primer momento, eh, cuyo perfil es el desarrollo de software y el desarrollo de aplicaciones. Los estudiantes eh, construían sus robots eh, con, con materiales, ¿no? en muchos casos eran ma materiales reciclados, y lo que hacían ellos era adquirir los diferentes eh, elementos, como sensores, como motores, eh, y en un principio pues, se utilizaba una, un dispositivo de control muy, muy básico, que en, en ese tiempo era un microcontrolador. Eh, a medida que fu fuimos eh, avanzando en, en los años, se empezaron eh, a incluir algunos elementos, sobre todo para el control del, de los robots, elementos eh, un poco más desarrollados, hasta que llegamos al uso de la tarjeta, una tarjeta que es muy utilizada actualmente para aplicaciones de robótica, como es la tarjeta Arduino. Entonces, posteriormente, eh, los estudiantes eh, empezaron a adquirir este tipo de robots que traen prácticamente ya incluidos todos los elementos necesarios para eh, desarrollar un robot, incluyendo los sensores, incluyendo sus motores, e incluyendo la tarjeta de control, que está basada, como les comentaba, en lo que es la, la tarjeta Arduino. Eh, enseguida, eh, la universidad ha hecho un, un esfuerzo y, bueno, se han adquirido robots un poco más eh, desarrollados, que son los, los que... Este, los estudiantes actualmente están utilizando, la idea es que los estudiantes o los, los aprendices eh, construyan eh, a través de ciertas herramientas sus propios conocimientos, entonces diríamos eh, que el, el constructivismo está inmerso dentro del construccionismo y mientras Piaget se enfoca en los aspectos eh, mentales del aprendizaje, eh, Pappert se, se enfoca en los aspectos eh, relacionados con las cuestiones físicas. Por eso es aquí donde la, la robótica eh, juega un papel fundamental, porque a través de la creación de mecanismos, el armado de mecanismos, el, el estudiante o el aprendiz eh, empieza a generar sus saberes, el saber y el saber hacer, a través de, de armar el robot o a través del programar el robot. Eh, estamos programando elementos físicos, por lo tanto, el enfoque que le damos a la robótica en el caso de, del curso de Inteligencia Artificial, es eh, un enfoque totalmente de robótica pedagógica. El robot con el que vamos a trabajar se llama SquareBot. Es un robot pequeño. El reto que vamos a realizar consiste en que va a pasar este, por un laberinto, atravesando y llegando al otro lado. Es un robot que cuenta con dos motores, un derecho y un izquierdo, y a través de lo que es este, un, un periodo de tiempo en el que se le permite avanzar, es como logra llevar a cabo los movimientos. Es el siguiente robot, es un robot bastante chiquito, y ahí se puede ver cómo el robot va a empezar a avanzar y va a girar, hacia la dirección que se le indicó en los comandos. Eh, los robots que trabajamos aquí en el área de sistemas Funcionan con una computadora que es de tipo VEX. El robot que tenemos acá está denominado CloudBot. Cuenta con un brazo mecánico, tiene diferentes tipos de motores. Tiene el motor que sirve para abrir y cerrar la pinza, para levantar el brazo mecánico, para mover las, las ruedas para que el robot camine. Cuenta con distintos tipos de sensores. El sensor que tenemos aquí adelante es un sonar el cual nos permite detectar mediante líneas de código si hay algún objeto en proximidad. Tenemos igual un sensor acá que es digital, que nos indica la altura del brazo. Es decir, que si el brazo se levanta, esto que tiene la función como switch, eh, nos mandaría un, un dato que interpretaría el robot como que el brazo está levantado. Y al caer el brazo, el switch eh, regresa a su lugar y nos indicaría que el brazo ha vuelto a su posición inicial. Debajo del robot, eh, contamos con sensores de, de colores, los cuales nos permiten en un momento y con la debida programación, eh, seguir una, una línea de un color específico. Eh, invitamos a todos los jóvenes eh, que están egresando de bachillerato a que estudien la licenciatura en sistemas computacionales en la UNACH eh, o la carrera de Ingeniería en Desarrollo de, y tecnología de Software. En ambas carreras eh, se consideran los temas relacionados con robótica, entonces si la robótica es del gusto de ustedes, pues aquí tienen una oportunidad de desarrollo profesional en el campo de la inteligencia artificial y de la robótica.